aviones equipo de rescate, un nuevo héroe te espera en la pista de despegue. Carga a tus amigos en el interior de Kavi y despega hacia una nueva misión. Salva a los árboles de las llamas. Tú también puedes formar parte del equipo de rescate. ¡Bien! Es el avión Kavi.